De la PASO en un momento electoral eh, donde se juegan un montón de cosas, donde se juegan modelos de país, donde hay una discusión política que en general aborda todos los ámbitos eh, domésticos y no tan domésticos. Estamos con Luis Alberto Quevedo, Beto Quevedo ah, mejor, sí, sociólogo, docente, investigador. Muchas gracias por estar acá. Un gusto. Algunos pensamos, me voy a hacer cargo, que sí. estamos asistiendo a una campaña electoral a veces un poco vacía de contenido. Uh -huh. Y nos preguntamos si es realmente un problema de esta campaña o si la campaña no es un buen momento para profundizar en cuestiones políticas. ¿Qué pensás al respecto? Eh, estoy de acuerdo que hay mucha publicidad y comunicación y muchos actos, pero hay poco contenido. Y le llamo contenido a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 Eh, un futuro acuerdo con el FMI, cómo se renegociaría, que podría ser un debate de campaña, o por ejemplo, eh, el tema del, del sistema previsional, el tema de los jubilados. El... Hay varios de esos temas que han sido insinuados en la campaña, pero que no se constituyeron en un debate sobre, eh, sobre el cual cada uno de los sectores tenga una posición diferente. Eh, creo que, que más bien hablan en, en territorios que eligen eh, y que no tienen eh, muchos eh, puntos de intersección. Eso me parece que es una característica de esta campaña 2019. Pero no es un problema de las campañas en general, es un problema de esta campaña. No, por ejemplo, voy a recordar una. En, en 1999, o sea, hace 20 años, este, que hubo la campaña nacional que ganó la Alianza y fue presidente de la RUA, en esa campaña se discutió mucho el tema del del uno a uno, de la moneda, del plan de convertibilidad, si eso iba a tener continuidad o no iba a tener continuidad, y los candidatos tenían posiciones sobre ese mismo tema, y fue central, incluso se hicieron spots sobre eso. O sea que hay puntos en, en que un proceso electoral encuentra ciertos núcleos que son comunes. Hay otros procesos electorales, si yo pienso, por ejemplo, en el proceso de paz en Colombia o, o, o en el Brexit en, en Inglaterra, el, la propia eh, temática de, de, de esa votación hace que todos hablen de lo mismo. En estas campañas, y sobre todo en las PASO, me parece que va a ser distinto en octubre, eh, en estas campañas este, se están recién presentando los candidatos, posicionando los candidatos, algunos son bastante desconocidos. Sobre todo en el, en el Frente de Todos eh, lleva un candidato a, a presidente que nunca lo había sido, y que no era conocido por toda la población, un candidato a gobernador que nunca había sido candidato y era también desconocido por buena parte de la población bonaerense, y un candidato en la ciudad de Buenos Aires que nunca había sido candidato y también eh, necesitó presentarse. Del lado de La baña eh, esto funcionó distinto, la y Urtubey son más conocidos, y del lado de Macri, básicamente, Macri ha hecho campaña con dos nombres, Macri y María Eugenia Vidal, casi en el orden inverso. no María Eugenia Vidal como una candidata nacional y Mauricio Macri por su reelección. Esos eh, son más conocidos. Me parece que es una campaña muy particular en ese sentido que para mí, insisto, va a ser diferente la de octubre. Bueno, también otra de las cosas que, que saltan a la vista es que con todos los indicadores económicos negativos uh -huh. y parece que uno de los temas que se imponen debería ser la economía. Sin embargo, el gobierno hasta acá fue bastante exitoso sorteando el tema Exacto. e instalándolo en otros lugares. Claro. Eh, esa, es una, esa es una característica también del discurso del oficialismo. No se habla de economía. No se habla de economía porque ninguno de los indicadores ni de la macroeconomía de la microeconomía tienen son mostrables, digamos, el, el nivel de desempleo, eh, la inflación, el precio del dólar, el riesgo país, el endeudamiento externo, tremendo tema para la Argentina, la, la, todo el tema de la caída del consumo, es decir, son, son temas que el gobierno nacional no se hace cargo, el gobierno de la provincia no se hace cargo y hablan de otros temas. Por eso hay, para mí hay una especie de sándwich ahí, ¿no? Hay... Un discurso que es el de los candidatos, Macri y María Eugenia Vidal, más bien eh, apelan a una épica de la continuidad del cambio, una cosa un poco rara en un oficialismo, y eh, denostando a los, otros, a los otros partidos y sobre todo al frente de todos. Eh, se habla de dicotomías como democracia o, o autoritarismo, o populismo, etcétera pero sin hablar de los temas de la economía. Y la otra parte es eh, la de los medios mm, hegemónicos, más concentrados, que lo que hacen es proponer eh, temas que, que también están acordados con el oficialismo, pero que son temas menores en una campaña, que van desde este servicio civil obligatorio, que no se entiende muy bien de qué se trata, pero que es tematizado, hablado, o de la polémica entre el indio solar y, este, y, y el gordo casero, digamos, que tampoco es un gran tema de campaña, pero sostienen esos temas de modo tal de que la población hable de otras cosas, pero que no hable de economía. Bueno, eh, está, estuvimos pensando, hace poquito estuvo Eduardo y sentado donde estás vos, y entre las cosas que planteábamos era que la grieta, uh -huh. este planteo de la uh -huh. grieta que hicieron desde, desde un sector vinculado al oficialismo, uh -huh. hizo crecer elección tras elección al oficialismo, a quien más le termina sirviendo es al sector que hoy representa el oficialismo. Sí. ¿Cómo se salta esa discusión? No hay que saltarla, hay que profundizarla. ¿Cómo se resuelve esto? Porque la verdad es que pensaba que uno de los planteos que hizo el Cambiemos en 2015 es que había que unir a los argentinos. Exacto. Sí, sí. Una embargo, de las tres promesas de campaña. Sí. De campaña y de cuando asume el presidente Macri promete tres cosas. Pobreza cero, la lucha contra el narcotráfico y unir a los otros argentinos. No se cumplió ninguna de las tres, pero... Esta de unir a todos los argentinos se suponía porque veníamos de un contexto donde había sido el kirchnerismo y el oficialismo que había provocado una grieta insalvable en la sociedad, etc., y que el, el valor que tenía votar a Macri también tenía este, este componente de unir a todos los argentinos. No solamente no se produjo esta promesa, no se cumplió, sino que fue empezaron a notar que ahí es donde se alimentaba mejor el oficialismo, entonces es muy claro que la, la grieta fue un gran negocio para Cambiemos y para Mauricio Macri en particular. Y lo que hemos visto en esta campaña, de las pocas cosas que hemos visto, es que tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal se refieren mucho a temas que tuvieron que ver con aquellos episodios de la grieta, digamos así, ¿no? Y que, y que a, además acusan mucho al. al a, actúan como si fueran una oposición, digamos. No, no, no como un oficialismo. Es decir,.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 Entonces vuelven a... es como si... Lo, el escenario ideal para Cambiemos es volver al 2015. Bueno, pero hay que reconocer que han sido <coughs> bastante exitosos, lo decíamos recién, esquivando la economía <coughs> y haciendo hincapié entonces en esta desunión, grieta, llamémoslo Exacto. como sea. ¿Apelan a algo? ¿A ¿Alguna representación social? ¿Están apelando que, que funciona dentro de cierto electorado? Bueno, hay un electorado que acompaña a Cambiemos, que es un núcleo duro y, y bastante significativo. Anda entre un 25 y 30% del electorado siempre acompañó a Cambiemos y lo acompaña desde antes del 2015 y lo sostiene hoy. Eh, es un electorado que, se, re, que se, se vincula con ciertas tradiciones que hay en Argentina, una tradición liberal, conservadora, antiperonista clasista, eh, que además tiene un repertorio de temáticas que fueron muy alimentados por el macrismo. Por ejemplo, la xenofobia, este, la, la, el esfuerzo personal versus el Estado que asiste. Eh, ese tipo de, de, de dicotomías fueron muy eh, aprovechadas por el macrismo, que no las inventó el macrismo, son historias que tiene nuestra cultura política y que lo que ocurrió fue que, eh, eh, montado sobre eso, el macrismo las habilitó. Es decir, si vos crees decir que no hay que darles planes a los negros que no trabajan, decirlo así. Es decir, eso es lo que habilita el macrismo, ¿no? Si vos crees que los peruanos que vienen acá nos vienen a robar, decirlo así. Y nosotros nos vamos a encargar de prometerte legislación de extradición de, de, de, de ladrones. ¿no? Ese pacto se monta sobre un pedazo de cultura política argentina que no lo inventó Macri, digamos, que viene de otras historias. ¿no? Y lo mismo que el, el, el, el, lo que tradicionalmente en la Argentina se conoce como el gorilismo, el antiperonismo, que son sentimientos muy fuertes que vienen de las décadas del 50, del primer peronismo, Macri se monta también sobre eso. ¿no? Es decir, bueno Si vos crees que el peronismo fue fascismo y, y es autoritario, y el populismo es lo peor que nos pasó y hace esas cadenas de 70 años de desgobierno en la Argentina, etc., entonces acá es donde te, te puedes refugiar con tranquilidad. Así que en realidad en el universo de Macri hay un núcleo que yo diría es continuidad de muchas historias dentro de la Argentina que no se inventaron ahora y que Macri, la, la, la, la gracia que tiene su, su propuesta es que vengan todos acá, porque él se presentó en 2015 con éxito diciendo que él es el único que puede vencer a ese populismo, a, ese, a, esa, a esa tradición, a la otra tradición, ¿no? A la tradición igualitaria, a la tradición de que la patria es el otro, etcétera. ¿no? Hoy sigue él puesto en ese lugar y es muy difícil constituir una fuerza por fuera del macrismo para enfrentar a la fórmula Fernández-Fernández. Pero tenemos que pensar entonces que la sociedad se derechizó de alguna manera porque necesita mucho más que ese 25 o 30% para ganar las elecciones. <risa> bueno, eh, a ver, hay, eh, al 25 o 30% hoy hay una suma no, no muy grande. Es decir, a, la, las, las encuestas más eh, este, optimistas y, más, y del oficialismo colocan el voto de Macri entre un 33% y 35%. O sea que, eh, aún en ese optimismo de, de tener en estos en pasos un 35% de los votos, que es una cantidad muy importante de argentinos y argentinas que votan a esta opción, eh, no, no incrementó demasiado núcleo, a ese núcleo duro. ¿no? Eh, lo que La derechización de la sociedad... Yo creo que primero hay una historia de, de derecha en Argentina de todo el siglo XX, y por no decir también del siglo XIX, pero digamos de, de la época de los partidos políticos, ¿no? después del radicalismo, este, hay una, un, una derecha argentina que tuvo muchas expresiones en la década del 30, en la década de los 40, en los 50, en los 60, es decir, hay una derecha argentina fuerte. Esa derecha argentina me parece que tiene la la persistencia de, de, de, de, con ese cruce de encontrar que el mal de todos los males es el populismo y en particular el peronismo. ¿no? Entonces Macri se nutre ahí. Hay una tradición liberal también, no solo de derecha, sino de derecha liberal, que, que fue la que nutrió ciertos gobiernos de la década del 60 y 70, de las dictaduras. Eh, Martínez de Hoz y todo su equipo eran liberales de derecha autoritaria. Pero venían de la tradición más liberal, ¿no? Es lo que pasa hoy con Esperto, con otros candidatos. Entonces, la Argentina tiene esas marcas en su siglo XX y en este XXI, y me parece que lo que hace Macri es eh, liberar la fuerza que hay ahí, eh, autorizar a que esa fuerza se exprese y tener, eh, digamos, el, el, el desparpajo, digamos así, de decir si somos este, antiperonistas, antipopulistas o lo que sea, digámoslo. Si hay otros elementos dentro de ese sentido común, eh, como, como, como los hay de hecho, hay un sentido mm. común dominante de las clases dominantes, pero hay otros sentidos comunes, más igualitarios, mm. más de pensamiento en el otro. Exacto. ¿Cómo se apela en este contexto a esos sentimientos del sentido común? Eso, en, en algún sentido eso es lo que se ha dado a llamar la batalla cultural, que es detrás de toda elección siempre hay eh, núcleos de culturas políticas. ¿no? Eh, también en Argentina tiene un núcleo de cultura política fuerte, que es el, el, el, el, la tradición igualitaria que viene del socialismo y del anarquismo de principio del siglo XX, pero que también viene del, de del, los movimientos de clase media que el radicalismo representó en el principio del siglo XX y que viene muy fuertemente de la década del 40 y 50 del, peron, del primer peronismo. Esa tradición igualitaria... Es una tradición que se opone a la tradición oligárquica, clasista, etc. Por eso hacemos una genealogía que nos da más de 100 años en esto. Eso existe, eso está arraigado en nuestra cultura política y eso tiene eh, también su, da sus frutos en elecciones donde se apela. Por eso digo, para mí la, la, esa frase que, que usó Cristina Kirchner, que fue la patria es el otro, eh, es una frase fuerte y ordenadora de un campo. ¿no? Es decir. No, la, la, la, la, el macrismo nos propone conectarnos con la cultura política de, de, del, del esfuerzo individual, del emprendedurismo individual, de, de que mi mundo es mi familia y mi trabajo y, y mi esfuerzo ¿no? y que lo menos que pueda favorecerse a quienes viven del Estado o, o, o que son asistidos, ese, ese es mi mundo. ¿no? Ahora, eso choca contra otras culturas como la cultura de que eh, no hay salvación si no es con todos, ¿no? este, y que no hay, no hay una, un, un país posible, sino un país eh, que se incluya en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, eh, eh, a todos. Y eso me parece que también está presente en ciertos núcleos de la cultura política argentina que vienen de, de, de, de la izquierda, que vienen del radicalismo, del primer radicalismo, y que vienen de la, de la, del, del peronismo de los años 40, ¿no? Entonces, me parece que ese, ese es un verdadero choque cultural. ¿Quién gana ahí? Bueno, en un momento ha ganado uno, en otro momento ha ganado otros. Este, yo creo que hay un, hay sí un, un dato importante acá, y es que eh, la política se nutre de razones y pasiones, ¿no? Eh, y,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 el macrismo entendió esto muy rápidamente y alimentó los odios. Lo que pasa es que es más fácil alimentar el odio que el amor. Es mucho más fácil odiar a otro que aceptarlo, quererlo, sentirse que forma parte de mi vida. Digo, en nuestra vida cotidiana es así, lo es también en la política. Y ahí es donde Macri apela mucho al, a ese a alimentar esa hoguera del odio, ¿no? Es decir, trabaja mucho con eso. todo cambiemos trabaja mucho con eso. Eh, Elisa Carrió trabaja con eso. Eh, la, la, la, María Eugenia Vidal trabaja con eso. O sea, levantar eh, eh, asperezas en la, en la sociedad. Ahora, levantar pasiones positivas siempre es más difícil, ¿no? Que tiene que ver con la esperanza, con... Con sentirse referenciado en alguna comunidad, con tener un sueño colectivo, con, con querer un cambio para todos. Eso siempre es más difícil. ¿no? Vos decías hace un par de meses, y me, me traía a colación de esto que venías diciendo ahora en una entrevista en Marca de Radio, en un programa radial, que lo que faltaba hace un par de meses era una consigna dominante. Nadie dejaba muy en claro qué era lo que se estaba discutiendo en octubre. Claro. ¿Existe ahora o todavía no? Yo creo que todavía no. Consigna dominante fue la que impuso el peronismo entre Braden y Perón. Esa es una consigna eh, dominante. Pero hubo muchas. Eh, por ejemplo, Alfonsín fue muy exitoso en decir que él representaba la democracia y que el peronismo era el pasado, era, la, era los lazos con el autoritarismo que había que dejar atrás. ¿no? Era... Eh, era, era una buena partición del campo político para, los, para, lo, para lo que fueron los intereses del, de, del radicalismo en ese momento, hubo varios momentos de la historia donde hubo consignas que dominaron la escena ¿también? hoy yo creo que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 bueno, eh, eh, yo te diría, se dirime primero una vez más en la historia argentina un proyecto eh, igualitario, inclusivo, eh, que, que mira al otro de una manera positiva o un proyecto eh, más liberal, conservador, de derecha, que, que premia una Argentina para pocos, una Argentina donde los excluidos se la ganaron, digamos así, por algo será que están, son excluidos, se cayeron de todos los mapas educativos, de salud, de, de, de trabajo, no están incluidos como empresarios o como pymes, se ha dicho públicamente, se ha dicho, está bien que quiebren muchas empresas, que no, que no, no siguen buenas reglas del capitalismo, eso se dirime en esos dos proyectos, ¿no? Eh, y también eh, esos, esos proyectos tienen una, una eh, versión 2019, eso, eso tiene una historia en la historia argentina, pero tiene una versión 2019, que me parece que, que, el, que el, el punto más dramático es si nosotros vamos a estar eh, alineados este, con Estados Unidos, con el FMI, con ese modelo de endeudamiento, etcétera, o alineados regionalmente de otra manera, mirando a América Latina y al mundo de otra manera, me parece que también se dirime algo de eso. Luis Alberto Quevedo, no el que firmó la solicitada a favor de, de Macri. Beto Quevedo, muchas gracias por estar acá. En Canal Un placer, Ayer. gracias a ustedes.